No puede haber paz interior si nos traicionamos. Si evitamos ser fieles a nuestra esencia, si el espíritu no es libre de comportarse tal como siente. Por eso descubro lo que me habita, por eso conozco naturaleza, por eso confío en mi esencia. No tiene sentido vivir sin expresar nuestro interior, aunque se adorne con mil comodidades. Aunque se acumulen cien posesiones de brillantes colores Por eso descubro lo que me habita Por eso conozco mi naturaleza Por eso confío en mi esencia Tranquilidad que sana y se ama, serenidad, conectividad, nada de soledad, la imparcialidad del silencio, A solas conmigo todo yo tendido al sol Con mi vida palpitando en las estrellas Con ellas titilando por las venas ¡Qué alivio! Dulce extravío El ruido continuo de la ciudad, el estruendo de la publicidad, el silbato de la municipalidad. Paz, paz, paz, paz en la intimidad, paz, paz, paz, paz en la amistad. Paz en la realidad de nuestro ser Eso quiero ser reflejo de mi vibración en la civilización sentido, vivir manifestando nuestra energía. Aunque sea poco a poco y solamente el fin de semana, aunque sea lentamente, se avanza algo más cada día. Por eso descubro lo que me habita. Por eso conozco mi naturaleza, por eso Si nos conciliamos con nuestra esencia si el alma libera toda su actividad actuando con autenticidad Por eso descubro lo que me habita por eso conozco mi naturaleza por eso confío Tranquilidad, qué gran cosa, sosiego, ningún misterio, la calma que sana y se ama. Serenidad, conectividad, nada de...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 Extravío el ruido continuo de la ciudad, el estruendo de la publicidad, el silbato de la municipalidad. en la intimidad Paz, paz, paz en la amistad paz, paz, paz, paz en la realidad de nuestro ser Eso quiero ser reflejo de mi vibración en la civilización Eso quiero Quiero ser reflejo de mi vibración en la civilización Eso quiero ser reflejo de mi vibración en la